La cooperación ha servido para sacar adelante proyectos de, de educación, proyectos eh, juveniles y, y hasta de mujeres. Y bueno, esperemos que ahora con toda esta crisis que está pasando no llegue a toda Europa y se siga, uh, se siga dando esta cooperación en todos los lados, tanto de, en Europa como en América Latina y no se corte.